Vaca Burger. Le invitamos a que grite a nuestros empleados. Pida su dupi. ¿No sabía que comías aquí? Y no lo hago, solo vengo para gritarle a los empleados. Su batido, señor, es un dólar con 89. En el cartel pone un dólar con 98. ¿Pero de qué vas? Quería estimarme, o qué? No, lo siento mucho, señor. Tienes razón. Ahora ya no lo quiero. Puedes quedarte con el batido. Que tenga un buen día. <risa> Te veré en la oficina. Oh, ¡Ay! Oh. ¡Que tenga un buen día! ¿Quiere un dupi gratis con esto? No sé lo que es un dupi, pero si es gratis, me llevaré uno. Lo siento, no tenemos dupis. No te voy a pegar. Puede, si quiere. Todo el mundo lo hace. ¡Ah, gracias. Bueno, pero ¿qué es un dupi? Ni idea, señor, pero es muy popular. Oh, son unas cositas monísimas, aunque todavía no existan. Estoy intentando completar la colección. ¿Que no existen? ¿Y por qué me preguntas si siquiera una cosa que ni siquiera existe? Esa es la idea. No lo sé, señor. Yo solo trabajo aquí. ¡Ay! Gracias. Que tenga un buen día. O El DUPI Seminario de Reafirmación para Bebés. Ratbert, ¿me puedes decir por qué hay unos bebés desconocidos en mi cocina? No, opero sobre la base de que no es asunto tuyo. Cargar cucharas... ¡Y a comer! Es difícil enfadarse, son tan monos. Eso es lo que os he estado diciendo. Haced uso de vuestra monería, es vuestra arma más poderosa. ¿Te parece bien enseñar estas cosas a unos bebés? Nunca se empieza demasiado pronto. Trabajo con estos críos desde que estaban en el vientre materno. ¿Y qué piensan sus padres de todo esto? No oh, creen que están en el parque. Tengo a las niñeras en nómina. ¿Y no crees que tienen derecho a saberlo? ¿Por qué? ¿Porque son mayores y eso les da derecho? Ahora sí me perdonas. La semana que viene os enseñaré cómo patear la butaca de enfrente durante toda la película. Luego impartiré una clase magistral sobre cómo quedaros con todos los caramelos mediante el milagro del babeo. He invitado a Anne de Marketing para que nos hable de nuestra nueva y maravillosa campaña publicitaria. <risa> ¿Ah? ¡Va a estornudar! Salvese quien pueda! Creo es que estáis exagerando un poco. ¡Jesús! ¡Ahora todo el mundo me tiene la culpa! Bueno, pues tendré que hablaros yo mismo de la nueva campaña. Tengo una sorpresita para vosotros. Oh, oh. No me gustan las sorpresas, de aquí no saldrá nada bueno. Soy joven y aún no han conseguido que pierda totalmente la ilusión. Todavía me gustan las sorpresas. ¿Es una marsopa de cerámica o quizá algún tipo de ensalada envuelta en una manta? Vamos, no os estáis esforzando nada. Por favor, dígalo ya, tengo el estómago lleno de mariposas. Mirad, es un dupi. ¿No es una monada? ¿No es una monada? <risa> ¿Lo es o no? Es humano. Eso es porque el puñetero Dupi no existe. Sin embargo, nuestro departamento de marketing hace meses que lo anuncia. ¿Quiere decir que nuestra empresa es la que tiene que fabricar los Dupis? Pero si nosotros no hacemos juguetes. ¿Por qué no nos lo dijeron antes los de marketing? Dilbert, estás a cargo de la creación del Dupi. Tiene que ser mono, o sea... Muy, muy mono. ¿Hay cosas más importantes que el ser mono? ¿Lo sabía? ¡Aguanta! Aún hay tiempo para llamar a alguien más de marketing. Laboratorio de los Dupis. Todos los empleados deben ser estériles o al menos nada atractivos. El cordón. ¿Yo? Me parece que no. ¿De verdad crees que debería? A lo mejor... ¡Que lo cortes! ¡Felicidades! Es muy guapo. Y recordad, niños, si vuestros padres se sienten culpables es que lo son. Seminario de reafirmación para bebés. Hoy la culpabilidad. Eh, ¡Mira lo que traigo! ¡Es un... ¡Ahora ya no soy la monada de la casa! ¿Qué pasa? Quizá falle alguna conexión. Venga, no me puedo pasar así toda la noche. Yo no te he programado así. Estoy seguro de que estás bien. No es más que una pequeña avería. Bueno, ya está bien. ¡Basta ya! Oh. Siento llegar tarde, pero es que el Dupi no me ha dejado pegar ojo en toda la noche. Es realmente innovador culpar a un muñeco por tu retraso. Seguro que esa técnica se extenderá como la pólvora. En realidad no soy vago, es culpa del dichoso Dupi. El Dupi hace que mi pelo parezca voluminoso. ¡Yo no chillo! No me lo estoy inventando. El Dupi no funciona bien por las noches y no sé por qué. Eso me suena... Ah, aún recuerdo lo que me costaba dormir cuando a los niños les daba por pasarse toda la noche llorando en la habitación de al lado. <risa> ¿Cómo consiguió que se callasen? Yo no hice nada. Resultó que aquella no era mi casa. ¡Es mío! No, no. Ah. Mi Justin no muestra el menor interés por el duopi. Estoy con él. No sé qué ve la gente en estas cosas. Millardín solo ve televisión educativa. Ya, y tampoco cojo golosinas de la caja cuando no miras. No te... Anda, dame las llaves, que voy a sacar el coche. Tú te llamarás Billy. Eric, ¿y tú tienes cara de llamarte Sebastian. Eh, Alice, ¿has visto el informe de ventas? Los dupis son un gran éxito. Lo que demuestra que la gente es capaz de comprar cualquier cosa. ¿Qué es ese ruido? Yo no he oído a ningún dupi. ¿Me perdonas? Tengo que trabajar. Vale. ¿Viene hacia aquí? Deberías largarte a casa, amigo. Esa mujer es mía. Así que tienes. ¿Eso es todo? Mira esto y llora. ¡Un dupi! No puedo competir contra eso. ¿Me lo puedo llevar? ¡Claro! Ha cogido el mío antes. Y ahora la noticia más importante El muñeco Dupi se ha convertido en un bombado internacional Ah, oh, sí Y eso a pesar de que según ciertas informaciones Algunos Dupis ya no son monos Y han evolucionado ¿Evolucionado? Para convertirse en un bicho asqueroso Que podría destruir el planeta en solo una semana ¿Destruir el planeta? Y ahora vamos con los famosos que cumplen años Un espacio patrocinado por el Dupi DUPI <risa> A todas luces somos superiores, somos los dupis Esto es todo por hoy, niños Si queréis una copia del programa la transmitiremos directamente a vuestro cerebro telepáticamente Y recordad, si vuestros padres no os compran un dupi cada semana ¡Es que solo fingen quereros! Hola, mami, ¿no me has enviado nada por correo últimamente? ¡Dupi! ¡Dupi, tenemos que hablar! ¿Dupi? Y como puedes ver, hemos evolucionado hacia una forma de vida superior. Eh, ¿Superior a quién? A ti no te cuento, Dogmer. Disculpa, aceptada. Sin embargo, es evidente que habéis perdido una cualidad Ya no somos como vosotros decís, monos ¡Uh! Ahora vuelvo a ser la monada de la casa otra vez ¡Cumbaya, señor! ¡Cumbaya! ¡Cum! Vale, vale, ya me callo En nuestro estado actual no necesitamos ser monos Ya que es algo inútil para una especie tan avanzada Hola, guapa ¿Te importa si utilizo el reflejo de tu calva como espejo? Es toda tuya. ¿Qué hay en la bolsa? Es uno de esos dupis tan monos. Vienen por el reflejo, pero se quedan con el dupi. ¡Ah! Los gritos eran por el dupi, ¿no? Esto es lo que pasa cuando uno deja un sándwich en el cajón mucho tiempo No somos moscas gigantes, somos una forma de vida superior Nos has liberado del cajón Utilizaremos nuestros avanzados intelectos en beneficio de la humanidad ¿Qué necesita tu especie con más urgencia? Eh, no se me ocurre nada ¿Te podríamos decir cómo curar alguna horrible enfermedad? No, estoy bien ¿Y qué tal una nueva fuente de energía limpia e inagotable? No hace falta, yo uso gasolina ¿Sabéis lo que es? Ken de Marketing está aquí para hablaros de cómo van las ventas de los dupis. Me temo que son malas noticias. Uh, uh, uh, uh. Uh, llevo mucho tiempo trabajando aquí. Uh. Uy. Oh. Uh. Uh. Y jamás había visto un desplome de ventas igual. Bueno, yo mismo os diré cómo van los dupis. Se han convertido en unos insectos repugnantes. Y no hay forma de venderlos. No son insectos, son una forma de vida superior. ¿Superior? Pero si ni siquiera son monos. Para ser superior no hay que ser monos, ¿sabes? Como si hablaras con la pared. Nos pueden enseñar muchas cosas. Ciencia, tecnología, medicina... ¡Pero ya no son monos! No, no son monos, Chillón Hogwarts. pero ahora son mucho mejores. Han trascendido nuestros limitados niveles de conciencia y se han convertido en el siguiente eslabón evolutivo. ¿Y están riquísimos con salsa barbacoa? ¿Qué? Sí, estamos muy ilusionados. Nuestros estudios indican que los dupi son dupiliciosos. Vamos a relanzar la línea de productos dupi la semana que viene. Serán ingredientes para pizzas. No puede hacer eso. Los dupis son seres cognoscitivos. Si por cognoscitivos quieres decir comestibles, estamos en la misma onda. Sé lo que se siente cuando uno crea una especie solo para que después venga alguien y se la coma. ¿De verdad? No suelo hablar de ese asunto. No puedo permitir que los dupis se conviertan en ingredientes para pinchas. ¿Por qué? No movió un músculo cuando ocurrió lo mismo con las piñas. Las piñas son diferentes, no están vivas. Bueno, están vivas, pero no son inteligentes Son más listas que los plátanos, todo es relativo ¿A qué se refiere? A que es arbitrario, esto es una mascota, esto es comida y esto otro vende seguros Hay razones para hacer esas distinciones Sí, pero no son buenas razones ¿Cómo puedo convencer a la gente de que los dupis no son comida? Enseña a los dupis a vender seguros Ese no es el mejor consejo que me ha dado Yo tampoco soy infalible no quiero convertirme en un ingrediente para pizzas. Estoy pensando en cómo salvarte a ti y a tu gente. ¿He mencionado ya que soy una forma de vida superior? Una vez cada minuto desde que tienes alas. Nunca insistiré bastante. Oye, puedo salvarte. Solo tienes que esconderte aquí en casa conmigo. Pero no sé qué pasará con los demás. Me has criado y te estoy agradecido, pero soy un Dupi. Tengo que estar con los demás Dupis. Ha llegado el momento de abandonar el nido. No puedes irte. Si alguien te encuentra, te matará. Es un riesgo que tengo que correr. Tú ya has hecho lo que has podido y siempre te querré por eso. No puedes protegerme para siempre. ¡Dupi! ¡Aquí! No te vayas nunca. ¿De esta habitación? Mm, déjalo, el momento ya ha pasado. ¡Fruta idiota! Al mejor de cinco. ¿Puedo hacerle una pregunta hipotética? ¿Se comería a un vendedor de seguros? <risa> ¿Ya lo hice una vez? <risa> Fue una de esas novatadas de universitarios Vale, era un mal ejemplo Me acabo de dar cuenta de que no sé qué significa hipotético Mi objetivo es crear una campaña en contra de comerse a los dupis Vale, ¿qué te parece esto? Este es su cerebro y este es su cerebro después de comerse a un dupi Eso no tiene pies ni cabeza <risa> No entiendes el proceso creativo Has robado el eslogan de la campaña antidroga. Vale, puede que sí entiendas el proceso creativo. ¿Qué tal, Dupis? Son como pequeños vendedores de seguros, pero con alas. No, está muy visto. ¿Muy visto? ¿Qué tal, Dupis? Son como pequeños vendedores de seguros, pero con alas. Mucho mejor. Dupis, son como pequeños vendedores de seguros, pero con alas. Desde que convertimos a los dupis en un producto alimenticio, las ventas en todo el mundo han al